Vale, yo creo que con lo que llevo ya está bastante bien Mira, justo acabo de terminar Un stack Así que con esto Vamos a venir aquí <coughs> Y tenemos dos stacks más Pero Vamos a arreglar esto y esto va a ir por aquí esto va a ir aquí esto aquí y esto aquí este golem podría irse para allá vale pues no te vayas para allá máquina <ríe> aquí tenemos aldeanos encerrados lo sabemos Contamos con ello. Ya los sacaremos. Pero por ahora los vamos a dejar ahí. Encima de los cofres. No... No creo que se... Que se vaya a spawnar ningún bicho. ¿Qué ¿Te crees superior a ellos o qué? te meto un No, es broma, es broma, es broma, es broma, es broma Es toda una joke Vale, esto por aquí El golem este... Voy a hacer todo lo posible por no pegarle. Vale. Vale. Vale. Las camas... Si están así... Yo creo que le aldeanos no podrán dormir, ¿no? No creo que... Que les sea problema dormir en esta altura En plan, con las camas con esta altura Me parecería un poco estúpido que no pudieran dormir De todas formas, esta noche lo comprobaremos eh, Necesito la glowstone Necesito la Glowstone para ponerla por ahí arriba. <coughs> sí, soy subnormal y la Glowstone está abajo. Soy subnormal y la Glowstone está aquí. ¿Verdad? Sí. Muy bien Vale A ver Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Un bloque aquí Otro bloque aquí Y un bloque aquí El glowstone La luz Que ilumina A los aldeanos Y aquí es donde va a estar el cristal Mentira, un poco por encima, pero... Sí, más o menos. Además, esto no impide a, lo, a los aldeanos nada. Eh, eh, eh, eh. Vale. Vamos a empezar ahora por aquí. Mis preciados aldeanos de. De los. de los libros. Amantes de los libros. En cuanto todos duerman. hola Aquí hay dos sin cama. ¡Es verdad! Tío, tienes ahí otra cama, ¿eh? Ven, amigo, ven, ven, ven, tranquilo Te doy una cama Y tú, ven, ven, amigo, ven, ven Tranquilo, ven, ven Aquí, aquí, aquí Ahí, ¿has visto? Ah, vale y ahora a ti Te doy la oportunidad de salir Sal Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Qué haces? se me ha un aldeano No está mi aldeano Ha vuelto a la cama Vale Vale, vale Vale Oye a ver, vale me está allí Bueno, al golem le dejamos que haga lo que quiera Total, nosotros No nos vamos a meter los asuntos del golem Bastante tenemos con Esto que estamos haciendo Vale. Pues yo creo que que uno a ver si casi lo tenemos listo pero se me había olvidado esta fila me falta piedra me falta me falta piedra <coughs> pues nada Vamos a, a... iluminar un poco por estos lados Porque esto no está iluminado Aquí, como podéis comprobar Falta luz Esta este glowstone está iluminando bastante, pero... <coughs> en la... En las paredes Falta luz Vale Y aquí también falta luz esto Esta la voy a poner aquí Para cuando abra el, el agua <coughs> Que se de, se vaya a lo otro Vale Pero esto está bien iluminado, eso me gusta Y esto Está... Está iluminado Vamos a dejarlo en que está iluminado De todas formas a esto le falta luz también El golem este lo tengo que... lo tengo que matar, pero no sé cómo lo voy a hacer esto lo voy a dejar así ahí, más fácil ese golem lo mataré creo que... que lo voy a matar sin aprovecharme de su hierro simplemente lo voy a matar con lava, lo encierro, le echo lava abajo Y ya está Y más el golem no puede saltar Dos bloques, ¿sabes? Entonces lo encierro y se acabó Y si quema uno de estos aldeanos tampoco va a pasar nada Porque estos aldeanos Son Son unos aldeanos un poco Mira, aldeanos ¿No te das cuenta que quiero encerrar a este ¿vale? Máquina Déjame encerrarle Porque si no me dejas encerrarle Vas a acabar ¿Qué haces? ¡Hostia! Vale Ah Encima el golem ha sido tan amable De Traerme aquí El lime Muy bien Eh Necesito seguir Oye El otro el otro golem ha muerto Ah no está ahí Ah, sí, había aquí muerto un golem Sí, a cinco Puede estar ¿Y ese golem? No sé dónde salen los golems que ya. Pero bueno Me dan hierro Así que eh... ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguí picando Voy a ponerme ahí a FK picar un poquito para vale, ella tenemos eh, un poquito más de piedra con la cual vamos a hacer así hacer así tenemos más losas más losas eh, ostras, Qué poco inteligente necesito dos más una y dos eh, Vale, necesito madera, ¿madera no tengo aquí? Sí, no. Vale. Eh, y vamos a hacer palas. Dos palitas. Estas las podemos destrozar ya. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Eh, cuatro usos le quedaban. Vale, esto aquí. Esto aquí. Vale, pues vamos a terminar esta. Vamos a terminar esta. esta sala. A ver. ¿Cómo sigue aquí? No sé a dónde están subidos. Pero vale. Cojones, salir de ahí, por favor. Me da miedo. Está sonando mi ratón muy extraño, tío. Vale, está como metiendo un chillido, un chirrido y me está reventando. A ver, bien. Eh, vale, necesito poner aquí dos tres esto ilumina tela marinera esto ilumina tela marinera y esto va a ir aquí y esta aquí no se pueden subir, ¿no? los aldeanos esto no, aquí irá cristal, pero por si acaso, por ahora vamos a tapar esto con tierra. Eh... Vale, vale, ahora esto por aquí. Esto eh... aquí Esto aquí Y esto aquí Muy bien Y aquí Ya esta sería la última sala ¿Dónde la luz? La vamos a poner exactamente Aquí Pimba Eh, aquí van a ir herreros y.. Y los de la minería. Porque estos, en plan, esos que estáis viendo ahí Los voy a quitar. Eh, vale. Losas Estamos allá con las losas. Vale Vale Estamos aquí poniendo Poniendo ya Bastante bonita Nuestra nuestra zona de. Eh, de aldeano. Amigo, vete para allá. Moverse, moverse. Oye, estáis aquí todos. No me gusta. Eh, por favor, movilizarse. Sé que no hay mucho espacio, tío, pero. No pongáis justo donde tengo que construir. ¿Sabes? Eso ahora lo. Ahí pondré ya el bloque. Que me queda. ahí abajo nos podéis meter. Y justo ahí era el que me faltaba. Vale. Este vamos a hacer una cosa. Aún no la vamos a quitar. Aún no la vamos a quitar. Los aldeanos duermen sin problema en las camas así. Además todos, ¿eh? Que las camas ponerlas así no es ningún problema. El golem este se le ha sudado y ha vuelto, ¿no? Otro golem ha muerto. Este golem creo que es el momento. Mientras duermen. Aquí nadie te protege. Nadie te cubre, nadie, nadie te ve. Solo yo... Solo yo voy a saber qué... qué ha ocurrido aquí. Y tú, claro. Y tu hierro, la verdad es que me viene bastante bien, magia. Eh, pues esto... Limpio de golems. Ya no tenemos más golem por aquí. Mira qué bien, qué felicidad. A ver, esto está bien iluminado. Esto está bien iluminado, eh. Esto está bien iluminado porque aquí... No se ve una pizca de... Y aquí tampoco, vamos, cero. Está bastante bien iluminado. Y aquí le pondré yo una antorcha. Pero vamos. Casi que innecesario porque está bastante bien iluminado todo. Y ahora me voy a dormir. Me voy a dormir... Que mañana será otro día Y ya tengo bastantes cosas avanzadas Ya tengo bastantes cosas avanzadas Vale Quiero Antes de ponerme a hacer la granja de De hierro Quiero eh, Modificar Lo del techo Con Con esto uh, ¿Dónde dispara? Eh, quiero ponerlo del techo De cristal Mira, ahí ha aparecido un golem ¿Ves? Si apareces por ahí fuera No pasa nada <coughs> A lo mejor lleno todo esto de losas En vez de luz, no La luz me gusta Y hay tela de aldeanos. Que os daré trabajo, no os preocupéis. Eh, la próxima vez va a ser va a ser aldeanos. Plan, los próximos aldeanos los voy a encerrar mucho más adentro y los voy a, voy a hacer que mueran. Plan, cuando ya tenga aldeanos suficientes para todo. Vale, ha aparecido fuera. Inesperado no, <risa> la verdad es que no, la verdad es que cero de inesperado y cien de esperado vale por aquí, eh, esto por aquí, esto por aquí esto por aquí eh, Sería buena idea Creo que sí va a ser buena idea O oh, no, no lo sé Bueno, vamos a decir que sí <coughs> Quito esto Y lo pongo todo al mismo nivel Creo que puede estar bien y ya me las apaño Para poner la, el farolillo este El farolillo en verdad Lo puedo enganchar a una El farolillo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! eh! eh! Tú, sí te, tú, tú sí te puedes salir, ¿eh? Pero tú no Como imaginas ¿no? Espérate. Tu máquina Ve, ve para allá Ve para allá ¿Para pa, donde está tu...? volver a lavar cuevas ¿Quién eres tú? El pringao este Métete ahí, anda Métete ahí o te, o te quemo Una de dos O te mete ahí o te quemo <risa> Tío, lo tiene fácil, eh Vale se salido. Eres filipene ¿Máquina eres? No hombre, no, es que eres Y encima eres tú Tú te tenías que salir, tío Tú te tenías que salir, tú Encima tú te Voy a hacerte Una única subida Y va a ser por aquí este hombre es La persona más Subnormal y a la vez inteligente De este mundo, tío Este aldeano es, es capullo, tío Este aldeano es capullísimo Este aldeano es muy, muy, muy, muy Tocapelotas Vamos a dejarme tocapelotas Amigo, no. No quiero, no quiero hacer esto, tío. No quiero hacer esto. No no me obligues. No me obligues, tío, a tener que ir a buscarte, tío. Es que. Es que de verdad que. Púntate, anda. Púntate, me voy a llevar los slimes lejos. Aquí, aquí, mira, mira, aquí hay un, un pedazo de agujero. Tela de guapo. Ahí, ahí, ahí. Y además saltáis para haceros daño. Es ¿eh? una máquina. A ver. No me pueden tener visualizado, ¿no? No. No me tienen visualizado. Vale. Cabe por aquí? No. Pero, ¿sabes por dónde se cabe? Por aquí. A ver. A Ve cómo lo bajo yo ahora de la barca, tío. Es que me veo que le voy a meter una hostia. Sin querer. Porque a este aldeano no le quiero. Es que no le quiero dar ni de broma, tío. Vale, Uf. cae ahí anda, cae ahí por ahora, por ahora cae ahí, por ahora. Ya veremos en un futuro dónde caes, pero por ahora, por ahora vamos a decir que caigas ahí. Y el otro máquina, tú no. ¿Quieres volver a tu a tu esto? Vale, vale, vale, vale, vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace? ¡Tú fuera! ¡Tú fuera! ¿Tú no eres? ¿Tú no eres herrero? ¡Fuera! ¡Hostia! Esto es una, una convención de herreros, hostia ¿Te alejas del herrero? ¿Qué pasa? ¿Que es tu hermano, tío? ¿Qué pasa? Aquí Y ahora el golem es el que me está tocando los huevos ¿Qué le pasa al herrero este, tío? Un herrero de mierda, este tío. Ve a tu. Vale, a ver. El herrero, este no, no le voy a dar ningún uso aún. Así que lo voy a dejar por ahí. Pero me está tocando los cataplines. Duramente este <coughs> ¿Sí lo puedo comprar Piedra luminosa y... Vale, quería que había desaparecido otro Ah, no Puedo comprar A los dos, lo que pasa Que uno tiene Un stand de pociones y otro no Esa es la gran diferencia ¿Qué acepto tú aquí? ¿Quién te ha llamado? Que yo no, ¿eh? Eh... Necesito... Necesito hacer escalera A ver... Dame... Algo así <coughs> Algo así diría yo Con esto, ¿cuánto haces tú? Nueve Vale, con bueno, esto tengo para yo subirme por aquí Por aquí también me voy a poder subir Ahora Por aquí también me voy a poder subir yo Aquí no va a ser necesario <coughs> Y la otra subida Que sigue necesaria Y que aún no había creado es esta Que es por aquí Y aquí voy a poner a otra Las otras escaleras Vale eh... Vale, necesito el cristal Necesito el cristal Pero Antes necesito librerías A ver ¿Cómo, es, cómo está esto? Vale, esto aquí <coughs> Vale Aquí tengo cristal para arriba ¿Qué ¿Me hace? Ver, esto es lo que voy a hacer, ¿eh? Algunos diréis ¿Qué haces tú aquí, hijo de Tus mulas? Tío, ¿cómo has, has salido aquí, tío? Ya se están cargando mis cultivos, tío, otra vez Los... Lo... Mierdas secas estos, tío Sí, tío, ya sé que os habéis cargado mis cultivos No sé de dónde salen los bichos, eso. No sé de dónde se generan los slimes grandes ahí. Pero se generan. Y tengo una cosa muy clara. Voy a tener que. Es que ya me ha pasado varias veces y me va a va... pasar más veces, así que. Aquí algo voy a tener que hacer. Y entre ellas es. Tapar por ahora porque no tengo tiempo para ponerme a. A toquete ahí. ¿Tú de dónde coño has salido? ¿Tú cabes si yo te pongo esto aquí? No, no cabes. No cabes, ¿eh? Por los pelos de Mahoma. No cabes. Pues... Es una pena, máquina, porque... A partir de ahora, todo esto va a ser cristal. Y como tu cabeza es muy grande... Te empujo para acá y no hace... ¡Ah! ¡Que chocas! ¡Que chocas, eh, cabezón! ¡Chocas! ¿Esta araña qué pasa? ¿Viene a buscar a tú ahora? ¡Habla tú, no! ¡Eres tú! ¡Eres tú, mi Browston! Y el otro... Eres tú Y ahora necesito Comprar Una poca de esta te he comprado una boca de esta Y con... Esta es irrompibilidad Uh, ¿qué pasa? Este te he comprado una boca más de esta Y con lo que me sobra Una boca de esta Vale <coughs> Me han cerrado este golem aquí <ríe> Qué pena, tío Qué penita. Qué penita, bro. Te has quedado en un cuadrado. Te has quedado en un cuadrado, tío. Ahora, ahora te quemo y. Y me quedo con tus cosas, no te preocupes. Vale. Ahora, ahora después arreglo todo las subidas y eso pero por ahora quiero tapar vamos que lo único que tengo que quitar es esto ¿sabes? esto de aquí para poder entrar y para poder bajar <coughs> lo que estoy pensando es y si pongo y si meto la cama bajo el suelo los los aldeanos podrán dormir o no Si meto la cama aquí, quiero comprobar quiero primero si pueden dormir así. Y si no pueden dormir así, pues la meteré bajo el suelo. Hacha, necesito otro hacha. Necesito otro hacha, no hay. Hostia, tengo aquí tela de libros si no me había dado cuenta yo de eso. Pues vamos a dejar esto aquí Por ahora Seguimos tradeando Zona de máquina Venga, vale, dame tú Te voy a hacer el pedazo de favor Este no Este sí Tú Y ahora tú me vas a dar cristal Tú me vas a volver a dar de esto y además me vas a dar cristal Hostia ¿Qué he tirado? 24 esmeraldas. Tú me vas a dar más de esto Y por ahora no quiero más cristal Pero vendré a por él Tú no me puedes dar más emeralda pero tú sí tú sí, cuál máquina <coughs> vale aquí no se spawnean golems eh aquí los golems están prohibidos eso es magnífico vale ahora veremos lo de las arañas cómo funciona la a ver si se mete aquí ahora alguna araña Que ya estamos viendo que aquí antes se ha metido una Que ha hecho que se un golem Que se ha metido aquí No sé si ha spawneado encima del aire o qué cosa A ver, es que los golems en verdad pueden spawnear donde sea <coughs> Ya veis que una vez spawneó uno en esta pared y empezó a... Empezó a asfixiarse, pero... Spawneó La cosa es que el golem Spawneó ¿Y qué pasa? ¿Qué significa que eso? Pues que... Que si los golem pueden spawnear Mala cosa A ver Anda mal Sigue, sigue, si vosotros a mí me seguís dando, <coughs> yo no voy a, a... decir que no. Vale. A este le tengo que comprar entonces nada más más, más cosas con irrompibilidad porque lo tengo ahí abandonadito ahí, chaval. Tú no, tú tampoco. Tú sí. Vale <coughs> Coño Estoy en la mierda, eh Me quedan Tres horas Y media De vida Estoy jugando el Minecraft Increíble Así Aprovechando hasta el límite Para terminar El mapa de De esto, de de extra, plano extremo Vale A ver A ver cómo Y yo eh, estamos haciendo muy bien todo eh Estamos haciéndolo todo muy bien Todo muy muy bien eh, Lo que me da cosa Lo que me da son los cuales Si aparece un golem Si aparece un golem Por casualidad Aquí si se, si se sumonea un golem Va a morir Porque No tiene otra, va a morir, ¿sabes? Que.. Es lo que le queda eh... Hostia, y además eres tú Eres tú El, el, el, el chulo Que que no está dejando que, que el gole muera Vale, pues mira Máquina, ¿lo ves bien? Así, así, así va a morir Se ha quemado su hierro Una pena Pero se ha quemado eh. <coughs> Así Mira que divertido Todo esto ya he Lo que me queda es esto A ver esto es lo que me queda Que yo creo que Que con esto y una compra más Tengo eh, Estas partes de aquí arriba Que estáis viendo que son Dead Obviamente no se van a quedar así Estos se van a transformar en Lo que se llama Vale, aquí, aquí voy a hacer una bajada eh. Voy a hacer una bajada porque... Aquí, coño Que la he tapado eh, Vale <coughs> Tres horas me quedan, hijo Tres horas No pasa muy rápido el tiempo Pero tres horas eh, Vamos a tapar por aquí esto Vale Y ahora Necesito... Necesito quitar esta tierra Y poner esto aquí Vale Vale, todos están pudiendo pod dormir. <coughs> ¿Tú quieres dormir, máquina? Y yo, mira, mira. Ven, máquina, ven, que te voy a enseñar dónde puedes dormir. Ahí, ahí la estás viendo, ¿no? Lo estás viendo. Estás viendo eso. ¿Vuelvas a salir? <coughs> te ocurre algo no muy agradable. Vale. Eh. Eh. eh, eh. Vale, me parece bien el cambio. Eh... No. Vale, espérate. A ver, aquí algo está ocurriendo que está saliendo mal. ¿Qué es? Vale Ya lo sé Ya sé lo que está ocurriendo mal Esto aquí Y esto aquí ¿Qué hacéis? ¿Por qué os levantáis? Vale, eh, aquí había uno Que no tiene trabajo es que es la putada de esto Que esto está lleno El stand de pociones este Si yo quito el stand de pociones Y lo vuelvo a poner Voy a perder su Plan el fuel que le da Que tampoco es que vaya a usar Mucho más el stand de pociones Y que puedo ir a, a por blazes ¿Sabes? Voy a por blazes Esto está bien iluminado me da la sensación de que sí, ¿no? Está bien iluminado. Esto está bien iluminado. Eso ya no tanto. Pero, pero, pero, atento. Toma ya. De nada, hombre. Sí. Yo cuidando siempre de mis jardín. Me voy a ir a dormir. Que es de noche. Y encima Es de noche y encima eh, Llueve Fíjate mm, Este golem Ha spawneado aquí Os voy a explicar por qué Ahí dentro no ha podido spawnear Eh, aquí fuera tampoco En plan, ya donde le quedaría Spawnear es ahí fuera O en estos bloques de aquí <coughs> La cosa, en plan, que sería Lo más interesante, la cosa es que eh, oye Ahora que me di cuenta Mira, aquí también podría spawnear uno Pero todo el suelo lo voy a llenar De losas de piedra Todo, todo, absolutamente todo no va a quedar nada. Eh... Esto ya... Esto... Es que esto verdaderamente no sé si taparlo. no debería de tapar, ¿no? Pero no sé si dejarlo... Con... Pero los voy a dejar. Mira, hasta aquí y hasta aquí con esta altura, ¿vale? <coughs> y ya el resto ya lo vamos viendo. El resto ya lo vamos viendo, pero por ahora es así con esa altura. Y aquí voy a poner... Una puerta de valla. ¿Eh? Me estás diciendo... He escuchado zombie, eh. No sé dónde, pero he escuchado zombie. Vale, ah, je. vale, máquina. Si meto yo aquí un zombie, se transformará en. Un zombie aldea, ¿no? Los ahogados Son zombies Ahogados <ríe> Mi amigo, mi amigo el de las llamas Mi amigo el de las llamas Las llamas, vaya puta mierda, te voy a comprar Todo porque siempre Siempre es bueno comprarte Todo porque así Vienes la próxima vez con más ganas Pero <coughs> Pero amigo de las llamas No me gusta Lo que me has traído esta vez ¿eh? No me gusta lo que me ha traído esta vez Menos mal que que tengo un negocio aquí montado Que si no Que si no Con esto puedo hacer Generar un delfín ¿El delfín te da algo? No te da nada, no es delfín Vale Pólvora No te vaya a echar ninguna poción, eh. Brotes. 5 bebapes. <risa> Amigo, los brotes no te los voy a comprar. <coughs> el, tinte, el tinte amarillo sí. Y lo otro, venga. Pero los brotes... Los brotes te los va a llevar a toda tu casa. Eh. A ver Esto me lo dio otro amigo tuyo Toma, te la regalo Ya no la necesito Mi esmeralda Eh, mi esmeralda Que he cogido Ah, un hueso Vale. Y ahora quien toque quemar es. Mira, primero voy a cargarme tus llamas. Me los voy a cargar por lo que es. Esto. Y el cuero me lo puedo llevar. ¿Qué tiro? Vale, y ahora venía aquí, venía aquí todos, chiquitines, vení, vení Muy bien Y ahora ¡Ay! Está quemando, tío. No ha parmado, el colega la ha parmado. Culpa mía no es.. Eh... Es un pedazo de máquina, tío. Vamos a dejar todo en casa Vamos a dejar cositas en casa Y yo, qué feo, qué feo Que el aldeano me haya Me haya traído tan poca cosa, tío Feísimo Feísimo, feísimo, feísimo La verdad y Yo A ver, esto me lo de Por aquí en poco me quedo sin comida. Oh, a ver cuánto hierro tenemos: 25 de hierro, ¿eh? Vale, yo creo que ya es el momento en el que vamos a. sí va siendo el momento. <coughs> Hoy es el día en el que vamos a transformar a muchos, muchos bichos. Hostia. Pasa, chico, pasa. En vaya... En vaya problemón me he metido En vaya puto problemón me he metido, yo Uh He llegado He llegado al fondo Vale ¿Qué pasa si os digo...? que Estáis justo donde No deberíais estar Que son muchos, tío Comprendo Comprendo la situación, pero Mira Vais Todos a ir Vale, ya sé, ya sé, ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa Vale Vamos a ver Hay que... A estos los voy a quemar, tío Me están tocando los cojones No estoy quemando porque yo quiera. Estáis quemando solitos vosotros. Estoy agobiando, eh. Estoy agobiando ahí, ¿eh? me estoy agobiando. ¿eh? agobiando. Sin me agobio. Si yo lo que quiero es que se apague el agua, tío. el agua y ahora aquí todos Ni de coña, venid más para acá Hostia Hostia Perdona, amiga alga un uh, me la ha cargado, eh Ah, no, no, no Vale Me vuelvo Para arriba Ya salió otro golem Magnífico Los tengo aquí alrededor Protegiendo mi, mi aldea Ahí no caigo yo ni de coña Vale, ahora necesito un cartel Necesito hacer carteles Que tengo que tener Por acá madera Y esto así. Y ahora voy a coger agua. Diréis, tío, has perdido tu lava, tío. En serio, ¿por qué lo has hecho? No sé qué. Pues Pongo... me da igual. Me da un poco igual porque. No puedo coger este agua porque están las algas, ¿no? Vale. Captado. Eh, me da igual porque voy al nether y cojo más Pero... ¡Hostia! Habrá cerdos Cerdos enfadados conmigo y quieran pegarme y quieran matarme Puede ser, ¿eh? Ahí estáis todos Qué bien, chaval ¡Qué bien! A ver. Magnífico, magnífico, magnífico. No puedo. Tendré que poner. A ah, ver, en verdad sí puedo. Pero tendría que hacer lo siguiente. Esto qué tal esto, quitarlo Esto, quitarlo Pues Quedaría esto, esto Y esto Quedaría esto tal que así A ver No estoy poniendo de la tierra Estoy poniendo encima de las algas, ¿verdad? Como un máquina Vale, las algas me las llevo. Estoy aquí. Porque no te has quitado, bloque. <coughs> Por cierto, las algas sirven de combustible, ¿verdad? Eso tengo yo entendido. Si me pongo a quitar muchas algas, me va a llenar el inventario. Si sí, quito las algas con suerte, ¿me dan más? No, no, no, no, no, no, no. Eso es not posible porque van en cuestión a, a la altura de esto. Mientras más alto, más más alto te lateral Lo que acabo de decir es Una tontería Como muchas cosas que digo, pero no pasa nada No pasa nada <coughs> Los aldeanos esos han caído Ahí Ah, que tú quieres ir con ellos ¿Quieres ir con ellos? Ah, no, ¿verdad? Vale ya creía yo eh... mm... A ver Prefiero que todos los aldeanos estén ahí Porque así No me dan mucho por culo Ahí saltando en el agua están ahí abajo A lo mejor llegan Aparece un zombie Y los transforma a todos Un esqueleto No creo Hay muchos bichos Pero podría ocurrir Vale Tapa, tapa, tapa, tapa Oh, vale Oh, mamá, ¿dónde me he metido, mamá? Oh, mamá Ah, vale, ya se estoy De rayos, estaba sí Y salgo yo Y vosotros no algo yo y vosotros no perfecto.